Hola, hola, buenas a todos. Aquí somar comentando un día más a la taberna. Y hoy volvemos con The Spirit and The Mouse. Vamos a ayudar a nuestra. Bueno, vamos a recuperar los Kiblings de la Kiblin Box. Vamos a por ello. Como ya habíamos visto. Bueno, en el capítulo anterior vimos dónde estaban los, los Kiblings de la Kiblin Box. Había uno por aquí. En. Bueno. Me suena que era por aquí. Rollo, justo. Vale. El, el submarinista, es que es super cute, pero es que eres eléctrico, tío Oye, tú, sí, tú, acércate, tú eres la ratona espíritu guardián de la que tanto he oído hablar Permítanme que me presente, soy Kidiv el gran... oye no he visto He creado un traje submarino, hecho especialmente para los Kiblins Que nos permiten nadar por el agua sin arriesgarnos a electrocutarnos, ¿vale? Puede que te estés preguntando, ¿por qué Kidif? a lo que te respondo, ¿y por qué no? Di que sí, hijo, que nadie te diga lo que no puedes hacer no hace falta una necesidad específica para hacer tecnología. Así es como alcanzaremos la grandeza. Además, ah, perdona, ya estoy divagando. Si te digo la verdad, ratoncita, te iba a pedir que me ayudaras con algo. Está fuera de servicio ahora mismo. Ha Recibido demasiados daños durante la tormenta. Algunas partes de la killimox cayeron en el agua. Oh, por desgracia es muy difícil agarrar esas partes y metal con la mano. Tengo que construir unas herramientas especiales para pescarlas. necesito que alguien me ayude. Ahí da el puente a buscar otras partes que faltan. ¿Me necesitas de ayudar momentos? Sí. Vale, pues la ayudamos. Ah y luego vamos al puente a localizar al otro. Vale. A mí se lo dejar, pero es una oportunidad tan genial. Voy a decirte qué piezas necesito. Vale, y les tenemos que dar una descarga. Empezamos, vale. Venga, dime. A muelles. Vale. Ya. Dos engranajes. Vale, uno y dos. Cable de cobre. Este. Vale. Por Dios, que ¡Ay! Dos. Vale, vale, vale, vale. Perdón. Parece resistente. Le llamaré el. Menalpón. Dios. Hora de poner por este monstruo. Al agua para todos. ¡Ay, pobrecito No puede ni caminar casi con las aletas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¿Y cómo ha ido? Uh, vale, la voy a guardar Uy, se la ha roto, no Vale, vale, vale, vale vale. Venga, barras metálicas Esto, vale, una y dos Pernos Por descarte Tres y cuatro Muelles, necesito cuatro Uno, dos 3 y 4, venga, rápido Vamos, cable de cobre 1, 2, 3 y 4, vamos Mucho más robusto que el primero, el supermenarpón. ahora tiene una pinzita, claro, es que la anterior la anterior empieza a las pinchadas, hijo Vale, ole Dígase eso si ahí en el barco estaba cogerla. Tampoco me lo imagino. ¡Otra vez si nos ha roto! Vale, vamos a hacer el megarpón. Venga, preparados estamos. Barras metálicas: dos. Una y dos. Vamos. ¿Qué más? Pernos: dos. Vale, perfecto. engranajes uno, dos, tres y cuatro. Vale. Cable de cobre, uno y dos ya. Pernos, uy, uy, uy, uy Vale Esto es una obra maestra. el último prototipo Del menarpón, el menarpón Dios mío, pedazo pinza Tú, venga ahora. A ver, con qué nos vuelve ahora Vale, ya tenemos todas las partes. Perfecto, perfecto. Mira, el trabajo en de los... Me has dado a refinar el menor X y ya elevarlo al rango de obra maestra de la tecnología. Me tengo que ir ya, pero hablaré de ti cuando muestre mi creación en el encuentro científico Skiplings la semana que viene. Oh, si necesitas ayuda para construir algo, seré de ayuda. Vale. Ole. Vale, y el otro se supone. Oh, ya sabía yo. El otro se supone que está por aquí, por el puente, rollo. Aquí arriba. Vale, con esto supongo que puedo subir. Ah, es verdad, te he pegado una vuelta brutal. ¿Vale? ¿Dónde está el puente? Aquí. Exacto. Mira, aquí está el minero. Bien cute. A ver, ¿tú qué necesitas, Rey? ¿Qué te trae por aquí? ¿Estás ayudando los Kiblin? Sí. Están en condiciones pésimas y el rayo no ha ayudado. ¡Ay, no! Las han tirado a la basura. Edificios cercanos. Vale. No podemos dejar tirarse a sus manos. Aquí es donde tú y yo entramos en juego. Con especialista de recolección puedo encontrar todas esas partes. No obstante, voy a necesitar tu ayuda mientras... Porrajeo entre los cubos de basura del vecindario. Pesan bastante, ¿que es que podrías ayudarme a recogerlas? Sí, vamos a ello. Cuatro partes. Detesto una cerca. Te sigo. Oh. ¿Qué? Ah, vale. Guati, cómo subimos? Hola. Ah, vale, digo, salta él Hola, hola, hola, hola, hola. Se está tirando basura Vale, sí, ya, no te... Sí, sí, sí, no te preocupes, ya limpio yo Madre mía, pues menos mal Keglin. Tres partes, vale Vale, esta es una basura Ah, vale, esta es otra basura Probablemente sí Vale A ver, Vale para adentro Uy, tiene una tapa ¿Puedes entrar por la tapa puesta? Sin problema, di que sí, Rey Sí Vale, vamos a limpiar todo este piso Listo Aquí había menos basura Vale, dos partes más dónde está, pero claro, ahora encuentra los los otros cubos Dios mío qué mal suena eso aquí detrás no había alguno, puede ser me quiere sonar eh, no ¡Uh! no me había fijado yo en esta bombilla vale En la zona de abajo creo que tampoco había Venga, rápido Vale, entonces supongo que estará como por aquí en esta zona Aquí abajo hay... Eh, no Pero tampoco debería estar tan lejos, ¿no? Del... No, a ah, ver, vale, este es el pintor que ya está ahí a tope pintando Es que le vamos a pegar la vuelta. Oh uh, aquí no. No, no. Y aquí esto es la zona de la otra Kivlin Box. O sea, de la anterior. Ah, vale, mira, justo. Aquí tenemos uno. Ahí ahí la pizzería debe haber otro. ¿Vale? Pues venga, ahora. Para adentro. Vamos a recoger las cosas. Eso. Vale, venga, a limpiar. A la a la a la A recoger. Eso es. Y listo. Perfecto. Vale, pues... Oh, amigo, justo. Este, pues no lo habíamos visto y casi nos lo pasamos. Vale, menos mal. Venga, hala. A por el último. Vamos, chato. Hace toda la gracia cuando se vuelve. Cuando se vuelve grandote. Vale, sí que podemos limpiar este tropicio. Vale, y. Listo. Perfecto. Hemos terminado de reunir las partes las que vimos. vez que me has ayudado con esta tarea. vale, vale. vale. Nos vemos. Adiós. Vale, pues vámonos a la Kiblin Box a ver qué encontramos. Ay, el otro está con la escalafandra, por favor. No como. Venga. A ver. ¿Qué, qué nos depara? Completar. Esta nueva Kiblin Box. Después de esta... Creo que ya nos quedan pocas, ¿no? No teníamos por aquí una de esta eléctrica. Ah, bueno, es igual. Subimos con la otra. Subimos por aquí. Esto se supone que es rapidito ya. Vale, perfecto. Y eso es aquí a la derecha. A la... Vale. Vale, vale, vale, vale. claro, y las otras, el rollo está en que las otras dos zonas... Uh, vale, perfecto, eh, espacio, norte residencial, eh, esperando autorización, uy, oh, está como súper pocha la pobre, reparada, no pero bueno, por lo menos la hemos arreglado, listos, vamos a ello, venga, let's go, espero que funcione, Venga, vamos. Energía y cargando. Pling. Nada, no, maravilloso. Ya tiene energía de nuevo. Ole, ole, ya va. Venga, deja, déjate. Déjate el, el.. el secador de pelo y.. venga. Olé. La bombillita Que tendremos que volver en algún momento a la plaza, por cierto Pero bueno Lo de igual Vale Vale Vale, perfecto Venga A vuelto la corriente Sí, venga Uy El oro que vas, pequeña Kitsch <risa> <risa> Me morgas de adorarte <risa> Madre mía, la felicidad. Vale, a nuestro ratón. Ah, bueno, ahora bajamos a recogerlo. Vale, la y el secador. Madre mía, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Nueva felicidad conseguida. Me gusta. nos os gusta. Iluminón. aluminio He sentido como has se ayudado a ese aldeano. Se te da muy bien. Has conseguido ayudar a esos Keeblings. Ya las que son desagradables. Pero ahora no es el momento de descansar. Pronto saldrá el sol y todavía queda una persona por ayudar. Uy, uy, uy, uy, uy. Vale, pues vamos a ir a ayudar a esa personita. ¿Dónde lo tenemos, por cierto? Ah, oh, aquí. Vale. La pi... oh, a la pizzería. Mamma Mamma mía. Eh, venga, ahí, eso es. Es que por los escalones tardamos más. Es por aquí, ¿no? Creo yo. Ahí se atascado Aquí. Ah, no, estos son las lámparas. Ah, vale, vale. La pizzería es esto. Ah, va, aquí está, justo, justo. Ay, está bien triste La mujer, ¿qué ha pasado? A ver, uy, aquí está siempre hay premio Vale, podemos saltar, ¿no? Perfecto A ver, cuéntanos Sí, claro que sí Me encarga de todo directo. Todo estará arreglado para mañana Hasta luego, una vez más le toca encargarse de todo a Lisa mientras el señor encargado Está de tranquilo en casa Injusto, pues claro que el apagón tenía que ocurrir Justo antes de que acabase mi turno yo me iba a, ir a casa, pero el cartel de la fachada se ha caído y las luces han dejado de funcionar. Por culpa del viento, el expositor del menú se ha abierto y el menú ha salido volando. Tengo que volver a escribirlo antes de mañana y los calefactores de la terraza no se encienden. Todo va a ir bien lisa. Respira. No sé cómo arreglar la mayoría de estas cosas. Tengo que llamar al electricista. Vamos a ver si hay alguno disponible en este momento. Servicio de velocidad del rayo en todo San Clair. Dios mío, una hora y media de espera. Vale, pues vamos a ayudar a la mujer de la pizzería. Eh... ¿Cómo? Bueno, a ver, tenemos que encontrar la killing en box. Vale, por aquí podemos subir. Siempre ayuda, ¿no? Vale, justo. Qué rápido. Uh, tres killings. Vale. ¿Quieres encenderla? Sí. A la 50 de energía. Venga, a A cargarse. Secuencia de inicio. 50%, 90%. Hello world. Vale. No se puede encender, faltan kiplings. Vale. Vale, pues sí, te vamos a ayudar. De hecho, creo que no le hemos dicho una, una, a ninguna caja que no. Oh, estaría curioso. A ver cómo responde. Vale. Activado. ¡Oh, Dios! ¿Tú qué haces ahí? Vale, esto es encima de la pizzería. ¡Uy, ¡Oh, ese es el atascado! ¡Pobrecito! Y ese está dentro del menú. Vale. Vale, pues en un principio los tenemos todos bastante bien localizados. A ver, el tarambana este que está aquí colgado. Vamos a ayudarlo. Vale, a No puede ser mi fin. ¿Hay alguien ahí? Sí, hola. Alabados al creador, por favor, ayuda. Estoy en una situación pelaguda, es evidente. ¿Cómo me he acabado aquí? De otro explica. De hecho, que los. Cambios de temperatura me afectan mucho, el día antes apagó las estufas de la terraza. Me subí con la intención de arreglarlas, pero cuando llegué arriba, la brisa me hizo estornudar y perdí el equilibrio. Que no te vas a caer. Por favor, por favor, ¿me ayudas? Sí, venga, te ayudo. He visto una bandeja en el suelo, si pudieras colocar debajo a mí, Caerías en peligro. Pero, ¿cómo vas a apartar la caja? Ay, hola. Deberías poder mover la bandeja debajo de mí. Cuenta contigo, ratona. Vale. Vale, pues vamos a salir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lo primero que vamos a querer hacer es saltar de aquí. Eso es. Y mínimo nos llevamos esto. Vale, ¿qué bandeja? Esta bandeja, dices. Eh... Muy bien, la bandeja. A ver. Espérate porque me has dejado un poquito perdido. A ver, a ver, a ver, a ver. La bandeja, ¿qué bandeja? No fuiste específico. Dios, qué tono de color tiene este. Vale, este está ahí, pero... ¿Puedo ir por aquí? Vale, sí. Um, mm, mm, mm. Ah, vale, esa bandeja. Eh. Vale, te, ok, tengo que saltar. Vale. Ok, aclarado. Vamos a dejar la bandeja en los pies y, mínimo, lo rescatamos. Vale, saltando como desde aquí Somos capaces Vale, uff, menos mal Oh, pero ¿y cómo la muevo? Oh. Me tiene un poco perdido Oh Vale, a lo mejor tiene algo que ver estas... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vale, ya te entendí. Ostras, vale. Fua, ha costado. No. Ah, bueno. Qué bueno. Venga. Ah, vale. Ahora, qué bueno, no lo había entendido, digo, ¿qué, ¿qué bandeja? ¿Qué se refiere con bandeja? A lo mejor es un fallo de traducción, pero no era muy claro. Pero déjate caer, chico. ¡Uy! Estos kiplings, madre mía. Vale. Subimos y lo empujamos. ¡Hala! Es que me recuerda mucho al de, al de la bandeja. ¡Uy, al de la bandeja no me sale! Verrey. ¡Qué dramático! ¡Uy, boh! ¡Uy, bo, uy bo. Está bien. Mira cómo sonríe. Jejeje. ¡Qué dramático todo! ¡Uy, ya subí otra vez! Que no Esto peso pues haber sido más delicada, pero te lo agradezco. Hora de arreglar las estufas. Venga. Hecho, maravilloso Uy, hemos descubierto otra bombilla Vale Perfecto, vale, pues ahora Ok, ah, bueno Vale, vale, no vamos a poder recoger más Kiblings. Pero lo dejaremos eso para el siguiente capítulo Vamos a recoger la bombillita esta Para que no se nos pase Está como súper oculta aquí Vamos... Uh, digo aquí hemos fallado, vale, perfecto pues aquí arriba en las alturas lo vamos a dejar el capítulo de hoy, así que nada, lo de siempre, espero que os haya gustado que hayáis disfrutado, que os esté gustando esta serie de aquí en la taberna y como siempre os decimos ya sabéis, tenéis todo en la descripción nuestras redes, un poquito del resumen del capítulo TC. que comentamos un poquito de todo por ahí en las redes y como siempre, suscribiros a la taberna roca negra aquí en youtube pues estamos haciendo contenido